Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos este sábado por la mañana. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, como lo hacemos cada sábado a las 10 y 30, pero hoy un poquitito antes, 10 y 15. Razones hay muchas. Una de ellas para darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que Él nos da, por la manera como nos cuida cómo nos guía, cómo Él nos ayuda a comprender que Él tiene el control de todas las cosas y que finalmente es Dios de todos nosotros y que gracias a Él somos, vivimos, estamos. Creo que más de uno de nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios en el tiempo, en el camino, Estamos compartiendo este mensaje con otros grupos que también quieren escuchar de la palabra de Dios. Así que los invitamos a conocer eh, este mensaje y también a compartir a las personas que también quieren escuchar el mensaje del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser gratos y reconocer a Dios como nuestro Dios Hacedor y Creador de todas las cosas. Eh, sin, sin duda, una de las, de las preguntas que seguramente algunos de nosotros nos hacemos es cómo ser grato cuando tenemos circunstancias tan difíciles en el mundo hoy, cuando vemos que el caos, el desorden, la incertidumbre cubre nuestras sociedades. ¿Cómo ser grato si... Dios no nos permitió, juntamente a un ser amado, eh, completar la labor que pensábamos o que teníamos planeado. ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr algo en la vida? Si cuando planeamos algo, de repente en el camino suceden cosas, como por ejemplo esta pandemia que de un momento a otro, aparece en nuestro medio y nos quedamos encerrados en el hogar y finalmente no tenemos otra manera de sobrevivir o supervivir. Sin duda, estas circunstancias nos han enseñado a reinventarnos y a ver la manera de buscar otra manera de conseguir los medios para poder vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Hoy, como es un día especial, para aquellos que creemos en Dios, un día en el cual el Señor se paró para que podamos alabarle, adorarle, por lo menos reconocerle dentro de nuestro corazón, de nuestro ser y vivir una experiencia de relación con Él, siendo este, este día un día que recordamos al Creador de todas las cosas y que por nuestra desobediencia hoy tenemos que vivir la tristeza del dolor, aún aquí, aún en estas circunstancias, ser gratos ante Dios es algo que tal vez sea difícil para muchos, tal vez sea fácil para concebir a aquellos que tienen y que han acumulado cosas materiales o que de repente tienen eh, de qué vivir. Sin embargo, para aquellos que luchamos todos los días por conseguir un poquito de alimento, un poquito de sustento para nuestras familias, tal vez sea muy difícil. Decía ayer una persona que me escribía, tenemos vida y salud. Trabajamos todos los días por los enfermos y no nos hemos contagiado por lo menos le damos gracias a Dios porque nos ha preservado la salud. Eso quiere decir mucho de quizás algo tan simple, pero de gran, de gran envergadura, porque trabajar en un medio de salud y no estar contagiado es casi uno en un millón, porque están completamente expuestos a una situación difícil. Ahora damos gracias a Dios por el aire. Porque en algún momento en nuestra vida, algo que nosotros ni siquiera lo considerábamos, pero que ahora ya no solamente es importante, sino que dependemos a plenitud y a conciencia de cada sorbo de aire que, que respiramos. Hoy el aire se ha convertido en algo tan valioso como la vida. En solamente unos días... Eh, hemos perdido unos amigos que, que normalmente estaban caminando por, los, por su vida diariamente en forma normal, pero hoy ya no están. Ahí mientras recibíamos el día sábado, yo recordaba aquella, aquel momento, me imaginaba esa escena en el cual miles de familias que recibimos el Día del Señor y nos preparamos para pasar un día en adoración al Creador, no tanto en actitud externa, sino en comunión personal con Él. Nos hemos sentado en la sala de nuestras casas y alguien faltó. Alguien no estuvo. El corazón se llena de nostalgia. Nos preguntamos por qué. Pero aún así, en circunstancias difíciles de nuestra vida, tenemos que aprender a ser agradecidos. Darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Quizás a veces es poco para algunos. Para otros es mucho. Depende cómo sea tu, tu visión respecto de la vida y el valor que ella tiene para ti. Para una persona que no tiene pulmones este, sanos, absorber un, un poquito de aire es una actitud eh, inconmensurable de valor para una persona que no tiene estómago porque tiene un cáncer comer un poquito de comida aunque sea licuada tiene un gran valor para sostener su salud para una persona que esta mañana despertó sin dolor porque toda su vida vive con dolor articulaciones, el cuerpo, la cabeza. Amanecer un día sin sentir dolor debe ser un momento de gratitud. Pequeñas cosas, circunstancias que de repente para muchos no es importante. Para una familia venezolana que está en las calles con sus niños, Guarecidos junto a una pared, en algún lugar, recibir un sol, medio dólar, para poder comer, para poder alimentar a su niño con unas galletas de soda que cuestan 50 centavos, que pueden llenar la panza, pero no alimentar el cuerpo adecuadamente. Debe ser para ellos algo difícil, Debe ser para ellos una situación que realmente los lleva a preguntarse por qué yo, qué hice para vivir una vida así. Pero esa galleta, ese sol puede convertirse en una bendición más grande que la que tú tienes en tu casa cómoda, en tu carro en tus ganancias diarias, en tus bendiciones económicas. Ser agradecido a Dios a pesar de no lograr el éxito que tú esperabas es la experiencia de la cual vamos a meditar esta mañana. Muchas cosas las hemos conceptualizado como un derecho porque hemos hecho bien, porque nos hemos comportado bien, porque hemos tenido buena voluntad. Quizás le hemos hecho creer a los demás y a nosotros mismos de que Dios nos tiene que dar. Que debemos recibirlo de balde porque, total, somos personas buenas, somos personas amables, somos personas correctas, no hemos hecho mal a nadie, por tanto Dios nos tiene que dar. David, uno de los reyes más importantes de Israel, el segundo rey de Israel, fue un hombre con un corazón agradecido a Dios. Tenía una gran consideración por el privilegio de haber recibido de Dios la oportunidad de ser el primer líder de Israel. No el primer rey. Pero el primer líder sí. Siendo un niño humilde, que trabajaba en cosas sencillas en su hogar, Dios vio en él, en ese, en esa sencillez, la capacidad para poder ser el rey que Israel necesitaba. Después que Saúl rechazó a Dios y que sus acciones no fueron reconocidas para con Dios, no fue agradecido con Dios... Dios eligió un hombre sencillo llamado David para que él pudiera ser el rey de Israel. Y su reinado fue maravilloso. El reinado fue un reinado de bendición tan grande que él decidió construir un templo para Dios. Y Dios le dijo a David, no, no lo vas a hacer. Pero Señor, tú eres mi Dios. Yo quiero darte todo lo que me has dado. Quiero ser grato contigo. Quiero, quiero ser agradecido, pero en gran manera. Tú has sido el Dios que guió a este pueblo. Tú has sido el Dios que me guió a mí como rey. Los días de David estaban terminando. Los días de David estaban en sus días finales. Y él quería, como un acto de reconocimiento a su Creador, él quería decirle a Dios, aquí está un templo, lo voy a construir a tu nombre. Yo recuerdo el, la relación y el cariño que tengo con mi papá. Mi papá hace ocho años descansó. Tengo una relación muy especial con él y yo, yo no lo digo tenía, porque yo tengo una relación con él en el recuerdo. Mi papá para mí ha sido un modelo de persona, servicial, trabajador, siempre alegre. Eh, tenía sus enemigos por ahí, como siempre, todo líder tiene enemigos, pero era un hombre que no se detenía nada, que seguía en la vida hacia adelante. Había aprendido desde pequeño que la vida se construye en la lucha diaria, en el acontecer diario, con una mente que tenga una visión positiva de las cosas, a pesar de las circunstancias que se pueden presentar en el camino. Mi papá era un hombre con una visión triunfadora, él, a pesar de sus años de sufrimiento que él tuvo, 34 años, con una trombosis cerebral que le paralizó medio cuerpo, aún así él hacía esfuerzos para trabajar, para soldar, para hacer algunos trabajitos en su tallercito de soldadura, incluso faltando unos, un año para morir, ya no podía hacer muchas cosas Construyó él mismo un esmeril para que alguna persona por ahí que necesitara afilar un machete, un cuchillo, él pudiera hacer algo. Y él decía, yo tengo que trabajar para poder comer. Él no podía hablar porque la enfermedad le había producido, o la trombosis le había producido una imposibilidad para poder hablar. Pero este hombre, para mí, es un ejemplo de lucha. Y lo único que yo puedo tener con él es gratitud. Y aún la muerte para él fue una bendición porque él estaba sufriendo mucho de dolores articulares, de la frustración de no poder moverse como él quería, de hacer todo lo que le era. Él era un hombre hiperactivo. Y yo saqué exactamente igual, igual que él. Estar en actividades parte de, de nuestra existencia, es parte de nuestra naturaleza. Y yo siento una gratitud muy grande en él por muchas cosas. Por ejemplo, por su trato conmigo. Siempre me trataba con cariño. Yo nunca he recibido un regaño de mi papá. Y no por eso eh, digo que me permitía hacer lo que quería, simplemente porque era una relación de padre a hijo muy especial era cariñoso, juguetón, era grosero como él, había aprendido desde niño, cuando a los siete años su papá lo dejó y su mamá no podía criarlo porque estaba mal de la cabeza, con un problema este, psiquiátrico. Mi papá quedó solo y aprendió en la vida solo. Y eso lo hizo un gran hombre, lo hizo una gran persona. Cuando mi madre me contó que él había vivido en un palomar durante cuatro años, durmió allí en ese palomar, encogido entre las palomas, porque no tenía lugar donde dormir. Y solo trabajaba no por un sueldo, sino por la comida, para que le den de comer. Hasta que un día unos amigos lo ayudaron a escapar y su mente se enrumbó hacia el futuro. Y llegó a ser grande. Grande para él, para nuestra familia, para él, para sus amigos. No solamente económicamente, fue un hombre con una visión. No veía las cosas como imposibles. Él no veía las paredes, veía lo que, lo que podía avisorar detrás de las paredes. Un hombre con una capacidad para resolver las cosas. Y yo le doy gracias a, a él por su, por su actitud, porque esa es la actitud que constantemente enseña mi mente, enseña mi vida, enseña mis pasos. Y me hace ver las cosas más allá de los problemas, de los limitantes. Y me da esperanza, confianza, no solamente en mí mismo, sino en la capacidad que uno tiene, que Dios te ha dado para poder sobrellevar las cosas en la vida. Cuando uno llega a la edad en la que yo estoy casi al cumplir los 60 años, uno se da cuenta que la vida tiene otras cosas más importantes por las cuales tiene que agradecer. La salud, la vida, despertar. Gracias a Dios por eso. David era un ser agradecido. Yo no voy a olvidar las palabras de mi papá cada vez que comía. Él no podía hablar muy bien. Y en sus frases decía, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios porque hemos comido. Él seguramente se acordaba de niño cuando no tenía comida, cuando no tenía alimento, cuando deambulaba por las calles sin saber dónde ir, cuando una vecina la recogió, Seguramente recordaba que ahora sí tenía para comer. ¿Qué tan agradecido eres tú con Dios? ¿Hay motivo en tu vida para agradecer? Este programa, de lo que se preocupa es que tú tengas un encuentro con tu Dios. Por eso se llama Tu Encuentro con Dios. Y esta mañana posiblemente te sientas preocupado, desesperado por alguna circunstancia que estés pasando en tu vida. Pero yo quiero decirte esta mañana, gracias a Dios que tú estás escuchando este mensaje. Gracias a Dios que yo tengo vida esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros reconocer a Dios en nuestras vidas? Déjame leerte. Las palabras del libro Primera de Crónicas, en el capítulo 29, cuando el rey David casi como que da su último discurso antes de morir. Y él no pudo lograr todo lo que quiso. Dios no le permitió. Las razones están en la Escritura. Pero él dice, después dijo el rey David a toda la asamblea.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 mil talentos de plata, mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jeel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.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 Y obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje o presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes en Israel. Así David, hijo de Isaí, sobre todo Israel, reinó. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Cuál sería tu actitud al final de tus días en relación con Jehová tu Dios. Te has puesto a pensar que las palabras de David al finalizar su historia, su vida, al finalizar su reinado, su existencia, al único que le dio todo, lo que tenía, lo que era, su honor, su gloria, su posición, se la dio solamente a Dios. Es, es impresionante cómo David llega a reconocer que toda la gloria y la honra que el hombre pueda recibir en esta tierra, se la debemos a él. Por eso esta mañana cuando yo hablo de gratitud, me refiero a aquel, a aquel actitud, a aquel sentimiento que los seres humanos muchas veces no tenemos. Muchas veces, generalmente, no somos agradecidos con Dios. Y te voy a decir algo que a, tra a través del tiempo yo he comprendido que muchos de nosotros no recibimos más porque no hemos aprendido a darle el honor a quien nos dio lo que tenemos. No hemos aprendido que todas las cosas que somos y tenemos en esta tierra se las debemos al Dios Todopoderoso, al Creador del Universo. Es allí donde nosotros no entendemos. Y cuando no entendemos, no respondemos. Y si no respondemos es por falta de conocimiento, no porque realmente Dios no nos ha dado nada. Nos falta conocimiento. Nos falta saber que todo lo que hay en nuestro, a nuestro alrededor, lo que existe en esta tierra, Dios nos lo dio porque Él sustenta nuestras vidas. Nuestra gratitud a Él debería ser la que mueve nuestros corazones a reconocerlo como el Dios de todo lo que existe en este universo, en esta tierra. Esa gratitud no debe ser una gratitud forzada, no debe ser una gratitud cumplida, no debe ser una gratitud que nace simplemente porque he recibido cosas materiales. Y a veces contamos solamente las bendiciones de Dios por lo que hemos recibido, y las bendiciones de Dios no se reciben por lo que, hemos, o sea, no se, no se dan por lo que hemos recibido, sino por la fe que tenemos en Él de que Él nunca nos hará faltar. No cuentes las bendiciones por lo que ya tienes. Cuenta las bendiciones por lo que tendrás si tú confías en el Dios Todopoderoso, el dueño del universo que gobierna tu vida. Que se dé el tiempo de escuchar tu oración. Que se dé el tiempo de escuchar tus preocupaciones. Ese Dios que tomó a su Hijo y mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en una cruz, hecho hombre, derramando su, su sangre, entregando su vida por un ser rebelde como nosotros. Hay gracia más grande, hay bendición más grande que la promesa de Dios de la salvación en Cristo Jesús. Puede que no tengas casa, puede que no tengas comida, puede que no tengas salud, puede que no tengas todo lo que quieres. Pero la gratitud y alabanza a Dios. No puede faltar en tu corazón, en tu mente. David tuvo todo. La escritura dice que murió en buena vejez, llena de gloria, lleno de riquezas. Pero David recibió todo eso. ¿Saben por qué? Porque él siempre reconoció a Dios como el dador de todo lo que tenía. David vivía en la misma experiencia de Job. Si Dios dio todo, Dios quitó, él volverá a dar. Si él me dio y me quitó, él sabe por qué. La dependencia de la voluntad de Dios es la dependencia de un corazón agradecido. Un corazón que reconoce que todo lo que tiene da como fruto del reconocimiento de que todo lo que tiene es gracias al Dios que sostiene nuestras vidas. ¿Hay algo más maravilloso que eso? ¿Hay algo más grande que eso? La experiencia de David es una experiencia muy bonita porque a través de su vida, él fue un ejemplo de reconocimiento al Dios creador la humildad con la que le encontraron cuando fue ungido como rey. Si bien es cierto, con la grandeza de su reino en algún momento, perdió el contacto con ese Dios y terminó cometiendo los errores más horribles de la vida de un ser humano. Pero aún así nunca perdió la conexión con su Dios a través de su vida. Y al final de sus días, Solo atinúa a decir: a Dios sea la gloria, la grandeza, el reconocimiento, la alabanza. Porque Él es Dios. Porque Él es el sustentador. Porque Él es el dueño de todo lo que existe en esta tierra. A Él le damos gracias. A Él le damos honor esta mañana por todo lo que Él hizo por nosotros. Si tú en tu corazón has sentido algún, alguna frustración hoy día, si en tu corazón has sentido algún pesar, hay un lugar donde tú puedes vaciar ese dolor, ese sentimiento. Hay alguien esperando con sus brazos abiertos para quitarte la carga que tienes en tu mente, en tu corazón, para ayudarte a entender de que la vida aquí no está en soledad, que tu vida aquí no es una vida de lucha sin nadie a tu lado. Hay alguien que camina al lado de tus necesidades, al lado de ti, y tú dirás, entonces, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué tengo tanto sufrimiento y no puedo gozar la vida como quisiera? Hay un solo camino. Y el camino es ser gratos con Dios aún en las adversidades. De lo que tú nos diste, Señor, te damos. Fueron las palabras de David a Dios yo quiero esta mañana que tu encuentro con Cristo sea un encuentro de que eso que te dio Él, por lo menos conciencia y salud, se lo entregues a Dios. Yo esta mañana, yo no sé cómo se llama, ella es una niña de 18 años, que ayer pude ver en la televisión y yo dije yo voy a orar por él. No recuerdo su nombre. Pero el Señor se acuerda porque Él tiene cuidado hasta de los pajarillos. Estandilla tiene un cáncer. Y ella dijo ayer que los médicos dijeron que en seis meses debía morir, pero no ha muerto. Y ella dijo, le doy gracias a Dios porque tengo vida. Y yo sé que Dios me va a curar. Viven en una casa prestada, en una cama prestada, con ropa prestada. Vienen del interior y ellos, en su condición, le dicen a Dios, gracias por la vida. Yo quiero esta mañana que tú puedas también encontrarte con tu Dios y decirle, gracias, Señor, porque nos das vida y salud. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos. ¿Qué te podemos decir si tú nos has dado todo, si no solamente gracias? Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas. Gracias, Señor, porque tú nos asistes con tu espíritu, para que podamos entender de que la vida aquí será difícil, pero nunca será una vida de fracaso porque tú vives con nosotros. Tú estás a nuestro lado. Tú nos asistes permanentemente para que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, actuando a pesar de nuestros errores. Gracias, Señor. Gracias por tus ángeles que nos cuidan en todo momento de todo peligro. Gracias por tu misericordia porque nos, todavía nos permites acercarnos a ti a pesar de nuestros pecados. Gracias porque tú nos das la vida, la salud y porque aún despidiendo a nuestros seres amados, enterrando a nuestros muertos. Nos recordamos la promesa de Jesucristo que todo aquel que muere en Cristo un día resucitará para gloria eterna. Gracias te damos por eso. Conserva nuestra fe y aumentala. Ayúdanos a mirar como Moisés más allá de las cosas de este mundo y ver al invisible en sus promesas para nosotros. Enséñanos a ser gratis, gratos contigo. Enséñanos a vivir de tu lado. Danos una vez más, oh Dios, el poder de tu espíritu para vivir una vida victoriosa mientras esperamos tu venida. Que nuestra fe no falte Bendice a nuestros seres amados. Bendice a aquella señorita que hoy está en su lecho de dolor. Tú sabes quién es. Tú sabes su sufrimiento. Tú tienes poder. Y que la sanidad que ella pueda requerir sea para darte gloria y gratitud a ti, el Dios de lo imposible. Bendice a los que están sufriendo. Todos los dolores que sufren las personas en los hospitales. Bendice a los médicos y enfermeras encargados que están trabajando por la salud. Bendice a los predicadores que están enseñando tu palabra, que enseñen la verdad. Bendícenos a nosotros y enséñanos a tener paz en medio de la tormenta. Te pedimos perdón por nuestros pecados, no porque tengamos méritos sino porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro deseo en esta mañana es que tú recibas la bendición del Señor, que Él te cuide, que tú seas agradecido con Él y que tu encuentro con Dios esta mañana haya sido una bendición y una realidad. Este es el programa de todos los sábados por la mañana, Tu Encuentro con Dios, con Boris Darwin. Nos vemos esta noche a las 7 en la Comunidad Cristiana Diferenciada con la Biblia Abierta, nuestro quinto estudio del libro de Daniel. Que tengan todos un feliz día y un feliz sábado. Nos vemos esta noche. Chao, chao.